Señores, este tema no mientras ya tienen el video de Feli preparado. Sí, lo tenemos preparado. Por, a, iba a darle fuego a los lapicitas, pero los voy a soltar. Lo voy a soltar. De ver, de ver, lo lo voy a soltar. Es más, vamos a ponerlo. Me llegó un video donde los lapicistas descubrieron que los abrigos que está promoviendo lápiz consciente no son netamente de lápiz consciente. ¿Y de quién? Hermano? Son de otra marca. <risa> y el lápiz le pega el sello. No lo estoy diciendo yo. Miren ay, el video ahí. No soy yo. Que, que se ponlo, entienda. Ponlo, ponlo, ponlo. No soy yo. ¿Usted? Atención los lapicitas. Lápiz no... Eh, eh. Bueno, si tú tienes... Eso, su... Mira, en, en, en Downtown Neto Hay una tienda japonesa. Muy buena. Que venden ropa de calidad pero muy buenas, pero no tiene ninguna marca. Es como una tienda japonesa y la ropa es durísima, es final. Y yo compré suerte blanco. y yo me di cuenta que cualquier marca puede comprar, cualquier gente puede comprar un par de suertes de eso y yo le pongo ahí genomán vaina. Ya. Y la gente dice es que por las la ropa de, de, de no mira. Esa es la vuelta de la vuelta. <risas> Ese la, la vuelta, ve, para ver si no es un problema. Digo yo, vamos a ver video. Villalón en la piscita no lo quieres poner. Vamos a vamos, vamos ahí. a escuchar, vamos a escuchar. Hola, aquí está. Cate consciente, ¿Tapi consciente es hablador del diablo. Bueno, está enseñando la gente. Mira, aquí está uno. Míralo ahí sin el sello. Y no solamente uno, enseñale todo. Aquí está uno aquí, la variedad. Enseñamos nosotros, vamos a ver. Toda la variedad que pueden buscar. Los colores que tenía ya mismo, míralo allá. Con el mismo color. Enseñarle pues, la vaina para que la que no dice que es lápiz, el, el, el sello, míralo aquí, aquí, el la... sello, mira el sello aquí. Me dice lápiz, para que vean, ¿eh? Y aquí, miren, que le puso aquí, le puso el dios de la marca Belli y ya. Compra vaina china para pa, pa metérselo a ustedes. No, y, y los lápices lo estaban chillados diciendo, dije que no, que tú, que te vas a meter. Que Tú lo compraste el lápiz, le quitaste el sello. ¿Tú te imaginas? Ay Dios, de toda la variedad. Bueno, aquí está, señores. Ahí están los precios. de suerte de eso? No. no me... Si la marca del lápiz, no fue que lo quitaron. No, es que hay suerte de, no, eso, no, eso, no, eso, de pongo esa. Pome una canción como de, como de tristeza. Pase el comentario, por favor. El mate de tristeza para yo hacer un comentario. Te voy por a favor. La por favor. No, yo no leo comentarios. Ya. Yo aprendí en YouTube a, a que si usted, no, eh, usted está en los medios, Cuando, no uno, puede empe, leer. cuando, uno, empieza, cuando uno empieza en los medios, Entonces, le, le, le, a veces sí. la mente lo comentarios. Ya, ya no. No, no, ya no. Ya uno se está. Lá lápiz consciente se está manejando mal, mal, mal. Pero ah, te voy a decir, hay un abriguito bonito. Yo me gustó. Sí, no tan bonito, pero mira, ellos te están mostrando <ríe> de dónde es que están sacándolo ¿eh? entonces yo los sueltes míos de sin macarilla estaban criticando porque le faltaba una helia una una se cambiando la cara neto neto que iba a comprar un suelte entonces tú le estás, único de lo tú le estás vendiendo escúchame espérate acércate tú le estás vendiendo sueños, a los lapicistas a tus seguidores, por favor. Atención Api Piconsi. Atención Palín, aconseje muchachos. <risa> te van a dar duro. No? Te quedaste <risa> en Nueva York y ahora está engañando a la gente. <risa> te van a dar duro. Y es mío el API, mío Abelino. No, si sí fue sí, tuyo, te mío, lo mata. <risa> sí, mío, tuyo Mío Abelino. Es mío. Pero Dios mío. Vámonos eh. con el video de Felipe B, señores. Vamos allá. Que lo tenemos aquí con nosotros en cabina, ya ustedes saben. No! Nope. <laughs>